Muy buenos días, bienvenidos una vez a nuestro canal de tecnología. Hoy día eh, les explicaremos cómo hacer el mantenimiento de una PC gaming con las características y exactamente va a aparecer aquí. Entonces comencemos con el video. Eh, para hacer el mantenimiento necesitamos un cepillo para limpiar las partes del computador la pasta térmica una pulsera antiestática o si no tienen pues unos guantes quirúrgicos y además un trampito. entonces vamos a proceder con la computadora procedemos a quitar los tornillos de arriba y de abajo así procedemos a levantar la tapa como podemos observar tenemos conectado aquí un cable que es del ventilador y otro cable que son de las luces RGB tenemos el ventilador de estas condiciones totalmente sucio entonces vamos a proceder a Desarmar el computador. Aquí tenemos el conector de control de las luces de RGB. Lo vamos a desconectar. Ya pasando por acá, vamos a empezar a desconectar todas las piezas en USB. En esta parte podemos observar que tenemos varios conectores que están conectados obviamente a la placa madre, lo cual vamos a proceder a desconectar. Todo lo que eh, veremos es discos duros, fuente de poder, alimentación, como puede ser memoria RAM, tarjeta de video, lo cual desconectaremos con el mayor cuidado y teniendo todas las precauciones necesarias. Conectamos la sopladora. Recuerden que esta sopladora no echa agua, entonces siempre muy importante es es solar. Al momento de aspirar o ventilar el CPU, procederemos a verificar que no existan ventiladores conectados, ya que al girar el ventilador lo que eh, realiza es generar electricidad, lo cual podría hacer que se queme algún elemento de la placa madre, ya sea la fuente de poder ya que estamos eh, botando aire con un soplador bastante fuerte, entonces hay que tener muy en cuenta ese punto. En esta parte lo que vamos a realizar es a limpiar el procesador sin retirarlo de la placa madre o de la mainboard para cual necesitaremos un trapito bastante húmedo que no esté mojado ni tan seco para poder retirar la pasta térmica anteriormente lo que recomendamos es poner una nueva pasta térmica recuerda que estas pastas térmicas la puedes conseguir en una electrónica cerca a tu casa o donde te recomienden recuerda que para poner la pasta térmica necesitas poner un poco de pasta térmica una gota y media será suficiente ya que tienes que poner el ventilador y esto hará que la pasta térmica se disperse solita Procedemos a poner el fan del mainboard Lo que verificamos es que las patitas estén selladas antes de poner el ventilador Para tener una mejor precisión y que se sujeten mucho más fuertes una vez, una vez puesto, verificamos que esté bien sujeto y lo que procede procedemos a hacer es conectar el FAN al puerto número FAN1, ya que así únicamente servirá y podrá prender la computadora. Procedemos a limpiar la fuente de poder. Existen un montón de fuentes de poder, lo cual tienen varios tornillos y varias formas de destapar de Te recomendamos consultar con la guía técnica en caso de no tener esta fuente Gaming Max. Lo que procedemos es retirar todos los tornillos, como puedes ver, esta fuente cuenta con cuatro tornillos que sujeta el ventilador y el chasis del fan. Después procederemos a retirar los tornillos de la bandeja del fan para poder retirarlo. Y una vez realizados estos procedimientos, podremos limpiar el ventilador con un trapo seco o un poco de ventilación. Entonces pondremos los últimos tornillos. Y ya habremos hecho el mantenimiento de nuestra fuente que Le daremos una pequeña limpieza por la parte de afuera En esta parte lo que vamos a realizar es a ponernos la pulsera antiestética y desarmar la tarjeta de video Limpiarla con un cepillo en los conectores para que tenga una mejor conexión eléctrica al conectarla nuevamente Igualmente recordamos consultar la guía técnica para poderla desarmar Recuerda que no nos hacemos responsables de ningún daño Ya que todo esto lo estás haciendo bajo tu responsabilidad esta es una pequeña guía de cómo hacer un mantenimiento a tu computadora a fondo. Muy bien, continuando con esto retiraremos los tornillos de esta tarjeta de video, los pondremos en una secuencia muy similar a la tarjeta de video y la procederemos a destapar. En esta parte vamos a poner la pasta térmica una vez retirada la anterior y volveremos a sellar la tarjeta como estaba al principio. Por última parte vamos a proceder a limpiar el ventilador de la tapa. Recuerda que esta es una tapa modificada para que se vean las luces RGB que tenemos dentro de nuestro chasis. Muy bien, ahora procederemos a armar todo lo que es el computador para que se vean y cómo queda armado al ya tener todos los eh, componentes conectados al computador procederemos a prender el computador como pueden observar ya está todo conectado vamos a ver efectivamente eh, si ya empieza a arrancar Ya, eh, conectamos bien al cable de video. Terminamos de tapar la computadora. Poniendo los tornillos en su lugar. Y como pueden ver ya acabo eh, de prender el ordenador. Y así eh, tenemos un computador para... Que dure un poco más de tiempo y su, vida, su tiempo de vida útil eh, permanezca eh, prolongado y un eficiente rendimiento en el computador.